¿Qué tal, tribu? Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Como muchos ya sabréis, Marihuana Televisión estuvo en la ONU, en la sesión 61 de la Comisión on Narcotic Drugs de las Naciones Unidas de Viena, donde se esperaba que la OMS diera buenas noticias en cuanto a la política de drogas relacionadas con el cannabis para los próximos 10 años. Pero parece que no fue así. ...y habrá que esperar a la siguiente sesión en marzo de 2019... ...o incluso más tarde... ...esto parece chicos, la historia interminable. Esperábamos a que pasaran muchas cosas... ...pero no ha pasado nada... ...y entonces hay que esperar más tiempo. La CND es el órgano de la ONU... ...que gestiona los convenios internacionales... ...de fiscalización de drogas... ...y estaban esperando la recomendación... ...de los expertos independientes de la OMS... ...sobre el cannabis... ...para posiblemente cambiar la clasificación, la, el nivel de fiscalización del cannabis y bajarlo. Y, y al final esto no ha ocurrido. Ha ocurrido que los expertos que la OMS había, a, la, a quienes la OMS había pedido pues, evaluar toda la literatura científica, todos los datos y decir cuáles son los, las posibilidades del cannabis en medicina y los daños reales. Este comité ha dicho algo que no le ha parecido bien al liderazgo político de la OMS. Hubo un bloqueo político de las conclusiones del grupo de expertos independientes. Por otro lado, ya esto de cierta forma son las políticas del pasado. Esto de la OMS es poner fin a las políticas del pasado, es por fin reconocer... ...que lo que habían dicho desde el 61 y los convenios internacionales... ...que el cannabis no tiene ninguna utilidad en medicina... ...y es súper peligroso... ...pues reconocer que esto era pues, erróneo... ...ya no es la posición oficial de Naciones Unidas. En el próximo News os ampliaremos esta información. Y ahora nos vamos a Asonabis. Aquí estamos, como de costumbre, en una de las fiestas mensuales. Hoy hemos venido a un evento privado de Asonabis para ver qué se cuece y disfrutar del arte y de la música entre los mejores humos. Bueno, y aquí tenemos a Alessandro, el organizador de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el evento? ¿Cómo lo has visto hoy? Ha sido una noche emocionante donde hemos inaugurado este nuevo Zona SonavisArte creado y construido con los socios. Eh, socios y personas involucradas en la lucha canábica y grandes artistas como System, como Alejandro, eh, esos son sus dibujos, como Chino y eso será solo el primer evento de este nuevo formato, otros seguirán con otros socios con nuevas energías. Cada dibujo representa una experiencia y un vivir tanto en la calle como en lugares más confortables, pero eso es es pintar el momento en que estoy viviendo desde hace seis años. El cannabis y el arte siempre depende del, del organismo y de la persona, de, de cada cuerpo. Yo, lo, yo uso harto el cannabis para crear. Soy un artista digital, soy un artista digital francés y estamos en Asonavis, en Valencia. Creo que el arte debe estar en todas partes y en todas las áreas con muchos públicos diferentes. Muy top, como siempre, la programación de Asonavis, cultura canábica en estado puro. Próxima cita, el 20, con dos invitados de lujo, Rebecca Leder y David Couso. No faltéis. Y recordar, ya está publicado en Marihuana News el 78, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Y atentos a los próximos programas, porque os traeremos un montón de novedades de nuestra visita a Colombia. La legalización en Canadá es un gran falla, porque lo que he trabajado toda mi vida fue hacer para que los cultivadores ordinarios y ciudadanos pudieran and vender y tener. But what the government did is they went to big business and they said you can grow and we can just buy it from you we can't have a store right we're not allowed to have our own tienda our own stores we can't grow it maybe uh four plants or some ridiculous amount is crazy right and so what happened is now the police are spending a lot of time busting people like me i had a store selling weed but it's illegal so the police come and they do and you can only grow a few plants not many and in many places the government is the monopoly so the government is selling the weed and they are giving the licenses and they are controlling everything and so for the ordinary citizen we are not happy because now there are big shortages of cannabis there is not enough medical not enough recreational the stores that are legal they don't have any supplies so for me it's a failure because the black market the free market we have lots of weed we are growing lots of weed and we have the best weed it's better than the government's weed so i see the same problem in colombia too much licenses too much bureaucracy too many rules and too much exclusion meaning the ordinary person They are not invited. Only the big business and the connected, you know, the big powerful people in the licensed producers in Canada. We have many police, many politicians who are on these companies, the board of directors, and they are they are in cahoots with the political establishment. So for me it's a very corrupt legalization. It's not successful. It's not producing good weed, it's producing bad weed and and or, the ordinary person is not allowed to participate in this legal environment. So, I'm very unhappy. We're all very unhappy with it in Canada and the politicians they did this deliberately and intentionally. They don't want the ordinary person to have a good job growing weed. They want the big business because the government and the big business are like this. Pues esto ha sido todo. La semana que viene mucho más. Hasta pronto. Muchos besos y muchas flores.